Muy buenas tardes, nos encontramos acá en la Cuesta La Dormida dentro de los predios de la comunidad agrícola La Dormida junto a vecinos, junto a comuneros que están defendiendo lo que es la Reserva Mundial de la Biósfera La Campana Peñuela Soy vecino de Granizo y vine a cooperar aquí con la gente de la comunidad para proteger nuestra Reserva de la biosfera y nuestro patrimonio ambiental no queremos torres de alta tensión no queremos la termoeléctrica. Estamos aquí porque la empresa LT Cardones Polpaico no le basta, digamos, con tener 120 juicios en su contra sin hablar de las 60 denuncias en la Superintendencia de Medio Ambiente en donde cada uno le solicita la revocación de la RCA porque no cumplen lo que mínimamente el Estado le está exigiendo para poder eh, funcionar. Eh, aquí ellos han intentado ingresar el día de ayer no pudieron ingresar porque los echaron y nosotros ahora por supuesto estamos aquí solicitando que estén las autoridades presentes para que cuando la empresa ingrese eh, nosotros podemos ver efectivamente si ellos tienen todas sus autorizaciones al día lo que nosotros por supuesto sabemos que no es así. Y me gustaría, Tengo la copia completa. Sí, me gustaría que hiciera mención por favor a ese oficio del uso de la fuerza pública porque ¿Sí? veo que viene... y, bueno, bueno está el teniente eh, Ferucci y no sé qué lo acompaña, no sé si la autoridad también podría presentarse en sí, esta que oportunidad. Se en esta Perdón, Capitán Navarro. Capitán Navarro. ¿Se sí, podría acercar, por favor? Si se puede presentar. ¿Sí? El Capitán Navarro, ¿usted podría acercarse para conversar con los vecinos? Me gustaría saber, Capitán, ¿cuál es la función que usted en estos momentos viene a cumplir aquí? Existe una orden judicial que ellos que van a apoyar a la Fuerza Pública. Pero solamente no solamente nos acompañar yeah. a Como ven, estamos súper tranquilos, sí, estamos... No, no, sí, vamos supuesto, supuesto. estamos atrás y solamente <risa> haciendo presencia del lugar. Ok, Capitán, ¿me podría mostrar, abogado, por favor, el documento del uso de la Fuerza Pública? Bien, Con 30 de mayo, el 30 de mayo del 2018, el, eh, Edgardo Árvale González, juez subrogante de eh, Juzgado Letra del mache. Eh, hace un oficio donde dice su título, oficio de fuerza pública, que es la copia que usted tiene, ¿cierto? En el documento y en el último párrafo se dice, se deja constancia que el presente oficio tiene vigencia 60 días. ¿Ya? Para lo cual yo le quiero informar, capitán, que al momento de hoy, esta autorización y este poder está vencido. Entonces, carabinero, no puede respaldar una acción que estos señores están cometiendo porque está vencida. Como, sí, los los sí necesito su RCA y necesito traerlo. ¿Te acuerdas que estamos en... de acuerdo que me iban a presentar la, la causa que ustedes tienen, el, el número sí. de la causa? De hecho, de la anualidad no del contrato. De hecho, yo le traje ah, De la anualidad no en contrato. Sí, sí pero solo voy a hacer cortita para que haya transparencia. Que... La C, 32.608, 92. No, que no tenía el número de la C, 32.608, 32 cuarto juzgado de Santiago. Con el contrato con un Idioma, Mire, le demuestro el solamente el resumen. ¿sí? Sí. ¿Ya? Sí. Si usted como abogado se tiene sí. que dar sí. el trabajo de meterse al Poder Judicial y sacarlo, donde Perfecto. dice, se acoge la denuncia, en consecuencia se rechaza la demanda foja que ustedes están demandando porque sí. querían que sí o sí el contrato se, se constituyera, declarándose la unidad absoluta del contrato de constitución del derecho real de servidumbre constituido por escritura pública, bla bla bla, y estamos hablando de la comunidad la doble. Esto usted no, ayer no lo manejaba, yo solo lo empiezo. No, sí, por eso, si no, te lo no, pedí, por favor. No, no, no, no, no, no vamos no a pueda... Yo, Antes que se retire, quiero hacer una última. Sí, sí, y sí, pediría uh, que se acerque, señorita notario, por favor. Señora notario, ¿os conozco? Es de que, como usted está con una función específica aquí, de, que es poder dar fe de que si la empresa pudo hacer ingreso o no pudo hacer ingreso, solo por posible suspicacia o error de información o de interpretación, ¿cuál es el concepto no pudo ingresar sí, según sí, consta su sí. presencia sí. acá? Sí Ah, porque por la, la oposición de los vecinos uh, no ha... Por eso hice la pregunta. ¿Eso? No, no, no, no, no. <ríe> Mo Momento, que que momento, que que da, momento. Que momento. Que se oh, la leo, sí, sí. ¿Sí? sí, sí. emoción de orden, por favor. No pero por favor, estoy pero no, pero no, no, estoy estoy, pero no intento salir de las cámaras, eh. No, no, porque hice hice la consulta, porque hice la consulta. Si quiera si hacer una consulta en, en sí, cámara, sí, estamos mire, señor, por favor, también, yo, le, Pero le, Yo le pido que. Es, es, no, ese es el respeto no, no, no, con que, es, que proceden señora, los representantes señora, señora, señora, de Interchile. Sí, sí, pero no nos, pero nos pueden, pueden incriminar, sí, sí, eso no, es no, lo raro. Pero mira. Eso siempre sucede. Por favor, yo vecino, les pido Por la comunidad, no por un decreto, que es distinto. ¿Por qué le hice la consulta? Y qué bueno que se la hice, afortunadamente, y tenemos registro de esto. Porque suponía que a lo mejor usted iba a interpretar como que no pudieron hacer ingreso porque hay vecinos que están ex expresando su sentir respecto a este proyecto. Uh -huh. Quédame decirle que en realidad lo que está diciendo está erróneo según mi interpretación porque usted puede exhibir el documento que le acaban de entregar respecto al municipio, producto de que no pueden hacer ingresos porque no están procediendo conforme a derecho. Entonces, esa parte quiero que quede súper claro porque después los medios o después las cosas se tergiversan. Hoy día Interchile no ha podido hacer ingreso a la comunidad de La Dormida porque no ha procedido conforme a derecho, señores. Ahora, yo le hago la pregunta a ustedes dos, que son quienes están hoy día dando la cara visible a esta empresa. ¿Ustedes se sienten cómodos defendiendo un proyecto como esto. ¿Ustedes son conscientes de que están...? Porque hay una ética moral también, hay una ética profesional. A lo mejor son datos que ustedes no manejan, pero en Chile solo tenemos 11 reservas de la biosfera. Y de, la, y de las reservas que tenemos hay solo una reserva que cuenta con clima mediterráneo. Esta geografía, este suelo donde hoy día estamos pisando, como un dato necesario a la historia, son cordones montañosos que tienen más de 180 millones de años de edad por sobre la cantidad de años que tiene la cordillera de los Andes, con apenas 60, 70 millones de años. Y la diversidad y la información de la vida que aquí se alberga, en flora, fauna y otros, es más allá de lo que Interchile pudiera imaginar.